¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, tenéis The Witcher Change Edition disponible en la tienda de God Galaxy, este pedazo de juego. Porque se están preparando para la llegada de Cyberpunk, CD Projekt nos regala este juego. Y tenéis que aprovechar esta oferta, así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!